Hola muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es John Ruben Como. Este, y sigo con la serie de eh, la instalación de, de Ruby on Rails sobre un sistema operativo Ubuntu 16.04 server. Eh, en, la, en el último video tutorial lo que hicimos fue instalar eh, Docker en nuestra máquina virtual. Todavía faltan algunas cosas para terminar de configurarlo no, pero. Conseguí este, esta eh, presentación en internet y quería explicarles un poquito más acerca de lo que es Docker propiamente. ¿no? Esta es una presentación que inclusive les puedo colocar en, en la descripción del video la, la dirección para que la puedan eh, revisar. ¿no? Vamos a ver qué, qué tenemos. Okay. Eh, primero, este es el índice de quien hizo la, la presentación. Fue bastante explícito en ella. Dice: Bueno, motivación, los servicios, que es la virtualización, que es Docker. Cómo usamos Docker y cómo eh, hacemos una prueba, ¿no? Nosotros de, de Docker, nosotros mismos. Eh, Aquí hay unos ejemplos de dos procesos, dos procesos de cómo eh, hacer una compra básica, ¿no? lo que son servicios y microservicios, eh, para luego, para luego el, el dar eh, un ejemplo aplicado a, a Docker, no. Decimos, eh, supongamos un usuario paga una cualquier cualquier este bien se envía un email al usuario. Fíjense, se envía el email al usuario, se, se pide al depósito que prepare la orden y se agenda el la entrega de la de la mercancía con la compañía de envío. Y en otro caso, en este caso, en el, en el proceso número 2, este se envía los detalles de la orden para el equipo de finanzas. O sea, no tiene mucho misterio, pues cómo se se maneja este una, una compra de cualquier de cualquier este bien no por, por internet digamos ok un ejemplo que yo están utilizando para luego especificar eh, cómo se haría con una infraestructura con Docker ¿no? entonces este los procesos en todo caso sería eh, crear eh, eh, colas no de de para, para poder procesarlos, para poder procesar este lo, cada uno de, de, de los pasos que, que tiene que ver, ¿no? Entonces el usuario paga, genera una cola, o sea entra en una cola, luego se envía el usuario, el, el email del usuario y se y entra a otra cola, luego se pide eh, a un, al al depósito que prepare la orden. Okay. En el otro proceso que se ve muchísimo más óptimo ¿no? se, se generan le, los procesos de las colas en paralelo ¿no? que así debería debería ocurrir el usuario paga este, entran eh, en una cola las diferentes acciones que necesita ejecutarse en paralelo se envía el email al usuario se hace el pedido al depósito para que prepare la orden y se agenda eh, la, la entrega con la compañía de envío fíjense que es virtualización virtualización es el proceso en, por el cual se puede virtualizar o emular hardware o un sistema operativo completo un sistema completo Dicen que es muy útil para trabajar con diferentes hardware y software ¿verdad? Y se pueden trabajar con diferentes máquinas virtuales en una sola máquina. Es decir, nosotros tendríamos una máquina virtual básica o como base. En este caso sería, sería nuestra máquina virtual que tenemos en Ubuntu. Y dentro de esa máquina virtual se ejecutan diferentes máquinas virtuales comprimidas en contenedores. ¿no? Existen algunos hipervisores comunes o sea, los más comunes, los más comerciales son VirtualBox, que fue desarrollado en 2007, y VMware en 1998. Este, son basados eh, en, una, en una imagen, entre comillas, de eh, todo el sistema, ¿no? O sea, de, toda, toda la parte de virtualización trabaja de la misma manera, o sea, sea Docker o sea, o sea, con hipervisor eh, se trabaja de la misma manera. Tienen ciertos problemas, la virtualización tiene ciertos problemas. Eh, la virtualización, digamos, convencional tiene, tiene varios problemas. Entre ellas es que eh, son muy grandes para ser portables, o sea, para tu cargarla no entre, entre una y otra. Entonces, o sea, un, tú la puedes cargar para, para en un pendrive o, o, o, o mantenerla almacenada en cualquier servicio de, de almacenamiento de la nube. Es muy, muy pesada. Son, son imágenes bastante pesadas, de hecho eh, cuando nosotros hacemos una, una, una exportación de nuestra base de datos eh, de nuestra base de datos no, de, nuestro, de nuestra máquina virtual un, eh, exportamos nuestra máquina virtual eh, él genera un formato OVA o sea, el, el VirtualBox genera un formato o punto .OVA en el cual eh, es, este, comprime todo el sistema para podértelo llevar a otro sitio y poder importar esa máquina virtual en otro, en otro eh, sistema, en otra máquina, en otra computadora. Ahora, la solución llegó en 2010 con una solución que se llama Vagrant, con, con, con un software que se llama Vagrant, que está eh, basado en, en cajitas o ¿no? en cajas, o ¿no? algo así parecido a contenedores. Eh, utiliza récipes o recetas eh, que, que se configuran en un archivo que se llama background file okay, para instalar software extra y configuraciones alternativas, también llamado provisionamiento, así se le llama provisionamiento, es decir, preparación propia de una solución de una solución este de, de, de un contenedor no o sea en este caso sería de una caja que utiliza vagrant solo entonces eh, para para compartir un récipe para compartir un, un, este, una receta es eh, eh, que se puede no se puede utilizar vagrant ahora Cierta, ciertos problemas de la, de la virtualización con Vagrant es que eh, se tarda muchísimo para arrancar. O sea, las máquinas virtuales que creamos con Vagrant se tarda muchísimo para arrancar y para mantenerlas eh, encendidas, ¿no? Para mantenerlas encendidas. Ajá. ¿Qué pasa si usamos un Linux kernel ya, ya, ya arrancado, pues ya? ya iniciado ¿verdad? entonces hoy es donde entra docker ¿no? docker al rescate ¿Qué pasa docker eh, fue una solución que se creó en 2013 y permite eh, crear contenedores independientes para correr dentro de un sistema o dentro de una instancia de un sistema operativo linux entonces qué, qué es lo que pasa eh, Docker puede correr una instancia del sistema operativo Linux solamente tomando uh, al, el, las, las bibliotecas del kernel eh, que él necesita. O sea, son bibliotecas de kernel compartido. O sea, le agarra los, los archivos binarios y las bibliotecas y los corre en un contenedor independiente. ¿Okay? Ese contenedor de Docker es una, es una pieza de software que contiene... Eh, un sistema, un sistema de archivos completo, ok, todo lo que necesita para correr, el código, el, el runtime, que es el, el tiempo, el cómo se las este, la, la bibliotecas de arranque de, de y ejecución de, de los programas, eh, herramientas del sistema y bibliotecas del sistema. Todo está comprimido en un solo contenedor, pero solamente aquello que necesita. Solamente aquello que necesita. ¿ok? O sea, no tiene que levantar todo el sistema operativo para que pueda correr en nuestro contenedor ¿no? Ahora eh, se pueden crear contenedores que corran una sola tarea a la vez que eso es lo que vamos a hacer nosotros vamos a configurar un contenedor para que corra rails ¿verdad? y vamos a crear otro contenedor o vamos a ejecutar otro contenedor que corra Postgres para nuestra base de datos Se puede desplegar según como Tú necesitas Según lo que tú necesites O en servidores En físico ¿Verdad? o sea Servidores Este, este hierro ahí en, el, en, en internet Se puede Correr sobre servidores privados virtuales O VPS O se puede correr en la nube ¿okay? Bajo cualquier infraestructura entonces en este caso eh, eh, utilizando el mismo ejemplo con el que estábamos comenzando, sería el usuario paga, entra cada acción en una, en, una cola, en una cola, y se van ejecutando de una en una hasta que por fin él puede él puede compartir aquí. Él puede este, ejecutar, digamos, toda la aplicación, toda la aplicación, este en, eh, utilizando eh, procesos paralelos no procesos paralelos ok, entonces este ok este, la documentación de docker la podemos conseguir en eh, docs.docker ya les digo Docs.docker.com Esta es la dirección donde nosotros vamos a conseguir toda la documentación. Nosotros, ya en el video tutorial anterior, eh, eh, entramos a esta, a esta dirección para poder hacer la, la instalación de, de Docker. ¿no? ¿Qué es un Dockerfile? Dockerfile es simplemente eh, una receta basada en imágenes públicas que están almacenadas en hub, almacenadas hub.docker.com que es simplemente un repositorio que nosotros ya vimos en el video tutorial anterior donde están almacenadas muchísimas muchísimas imágenes que podemos descargar en cualquier momento ¿no? podemos usar también nuestras imágenes privadas creando un registro inclusive inclusive podemos tener esas imágenes almacenadas en nuestra, en nuestra computadora en nuestro en nuestro sistema operativo este anfitrión y tenerlas disponibles para nosotros poderlas modificar a nuestro antojo eso se le llama provisionamiento provision okay. eh, podemos eh, generar configuraciones alternativas instalar bibliotecas copiar archivos desde la máquina host en nuestro sistema operativo este anfitrión a la máquina, etcétera, okay. Este es un ejemplo de Dockerfile. En este caso, aquí lo que se está haciendo es que se está instalando desde, o sea, se está creando la máquina, la máquina eh, virtual o el contenedor basado en el contenedor que se encuentra en Dockerfile, eh, perdón, en Hub. .docker.com de, eh, de Ubuntu 14.04 él está instalando algunas bueno. lo primero que hace es la actualización de, de los repositorios. luego instala, instala una, una aplicación que se llama Cosey. Eh, bueno, borrar algunas eh, algunos archivos y bueno, o sea, básicamente en los archivos de Docker en el archivo específico que se llama dockerfile es donde nosotros vamos a configurar todo lo que necesitamos de nuestro proyecto y el al, al hacer este al ejecutar ese archivo al compilar ese archivo hacer un build él de manera eh, automática empieza a descargarse de internet todo lo que necesita o a descargarse de internet lo que necesita o si, si ya esa imagen en este caso, la, en este el ejemplo que tenemos ahí, que dice Ubuntu 14.04, ya la tuviéramos eh, disponible. Este ya descargada pues, en nuestro sistema, pues eh, pudiera en un momento dado conseguir los datos, los los archivos de allí y comenzar eh, todos los pasos en la instalación que le estoy dando. Es decir, es una receta que le va a decir a nuestro proyecto que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer. Y e inclusive de ejecutar comandos del sistema operativo. Las características de Docker dice podemos construir nuestra propia imagen del sistema. Podemos usar, podemos usar la base de nuestros récipes y la podemos usar como base para nuevos, para nuevas, para nuevos récipes para, para poder construir nuestras propias imágenes, eh, personalizadas, ¿no? podemos crear una red, podemos conectar contenedores, es decir, tener múltiples contenedores y eh, compartir los recursos entre ellos, ¿no? montar directorios locales ¿verdad? de nuestro sistema operativo Docker para poder compartir eh, archivos dentro de nuestro propio sistema dentro de nuestro propio sistema y con el contenedor propiamente. Compartir hardware, entre ellos pues inclusive se puede compartir este la pantalla, se puede se puede compartir el USB, se puede compartir diferentes eh, puertos también. Okay, la red se puede compartir, o sea, múltiples múltiples recursos van a estar disponibles entre la máquina anfitrión y el propio contenedor de docker se pueden administrar diferentes contenedores el docker compose lo que va a permitir es que va a ejecutar nuestra eh, nuestro recipe que, que vamos a crear con el dockerfile y puede inclusive orquestar diferentes contenedores al mismo tiempo, es decir, mandar a ejecutar diferentes instancias de diferentes contenedores al mismo tiempo ¿no? es decir, se pueden crear eh, recipes complejos o recetas complejas para, para cor ser corridas en diferentes, eh, o para ejecutarse con, eh, en entornos Completo pues para ejecutar entornos completos como por ejemplo eh, utilizar WordPress o Laravel o, o Ruby on Rails o, o cualquier otra herramienta que necesitemos no correr Magento también tiene otras características nuevas este y se y está listo para utilizar Docker Swarm o que son otras soluciones que se pueden trabajar con docker fíjense que eh, ahí en una box que fueron quienes desarrollaron esta, esta presentación ellos utilizan docker y entonces no, nos están explicando para qué están utilizando docker de hecho estaban utilizando antes vagrant o vagrant eh, y pasaron o migraron de vagrant a docker el primer uso para nuevos proyectos primero se usaba para nuevos proyectos, en primera instancia ellos lo usaban para nuevos proyectos El ahora el uso que, que real que tienen ahorita que tienen en este momento es para el desarrollo tienen 14 contenedores gordos lo que quieren decir es que son 14 contenedores que ellos están usando para desarrollar sus eh, software, sus software su, o sus soluciones ¿no? y también lo usan para staging o sea para hacer las pruebas para hacer este pruebas en de, de uso de aplicación eh, también, también están utilizando Docker en producción aún no lo están utilizando bueno para cuando hicieron esta esta presentación no lo estaban usando pero este, usan recetas aprovisionadas o sea eh, configuradas a la medida Pueden probar eh, Docker por ustedes mismos. Okay. Instalar Para instalar Docker, entrar a docs.docker.com, que es la documentación de Docker. Puede, eh, que es lo que vamos a hacer ahorita, unos pasos de post instalación que necesitamos correr. O correr nuestra, nuestro contenedor de pruebas que se llama, que es este, el Hello World solamente para saber si Docker está funcionando correctamente, nosotros no lo necesitamos no creo que, que haya algún problema con eso y luego podemos hacer un docker espacio ps-a, que es para listar todas aquellas instancias que, ten, que en un momento dado están o paradas o corriendo, o, pa perdón, o pausadas eh, básicamente es eso lo que es de Docker. Entonces, este ya tenemos una, una idea un poco más clara acerca de lo que son los contenedores y para qué funcionan. Ahora, eh, según las tareas de, de instalación, que ya las completamos en el video tutorial anterior. Me dice eh, paso siguiente: para continuar, o sea, continuar, deberíamos colocar eh, pasos de, de post instalación para eh, Linux. Este, estos pasos de post instalación yo ya lo tengo eh, conectado aquí, lo tengo abierto y es básicamente que nos van a permitir usar Docker como usuarios no root, porque en este momento nuestra, nuestra nuestro Docker está instalado solamente para usuario root. ¿Cómo probamos eso? Si yo hago una lista de las imágenes que tengo disponible, que en este caso, en este momento no tengo ninguna disponible, pero solamente para hacer para hacer pruebas fíjense que me dice que el permiso está denegado al tratar de conectar al, al demonio eh, docker para eso tendría que hacerlo con permiso de superusuario y entonces ahí sí me aparecería una lista de imágenes que tuviera si las tuviera disponible en todo caso ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar para que nuestro usuario actual sea Pueda pueda pueda utilizar Docker con tranquilidad y no tenga que estarse logueando como superusuario. Lo que hacemos es que nos creamos el grupo Docker, me dice que ya existe con la instalación, él lo crea. Luego vamos a agregar al usuario actual, que sería BJ, a nuestro eh, al, al, al grupo Docker listo y ahora lo que voy a hacer es que me voy a salir de la sesión y voy a volver a entrar entonces digo exit y vuelvo a entrar ok y ahora sí puedo hacer las pruebas con Docker images sin necesidad de, de escribir sudo. Y ya nuestro usuario está logueado. Okay. Eh, bueno, eso, eso creo que ha sido todo por este video. Muchísimas gracias por atender. Eh, espero les haya gustado. Eh, recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video si les gusta. O deja, pueden dejar cualquier comentario eh, o petición eh, en el video. Y espero este, vernos pronto. Eh, muchísimas gracias. Bye, bye.